que salían de la iglesia, de los cuales estaban de lutos por sus parientes, padres y hermanos que han sido fusilados en el ensangrentado paredón de la dictadura al servicio soviético que gobierna a Alhavar, en la tercera de la crónica del 17 de mayo de 1961. Los que han podido ver esa imagen, hay una foto, y no sé si se han dado cuenta que hay Dos hombres así. Uno así y otro peleando. El que está dando la espalda en primer plano es Javier Heró. Es Javier, el más alto. Ahora, no sé si han podido tomar foto. Revis pueden revisar. Igual va, va a seguir circulando. Pues bien, ¿qué podemos pensar de Heró con lo que eh, acabo de leer? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasaba a inicios de... Porque ¿Por qué? hay un nombre que se leí, no? Fídelo. Es es es es es es es es es Efectivamente. ¿Por qué aquí habrían simpatizantes del de modelo cubano, del modelo soviético. ¿Qué pasaba en el Perú? Ingenio. Ingenio. Dígame. Podría, me podría Así es. Entonces, ¿qué se vivía aquí en el país? ¿Por qué la gente protestaba? ¿Por qué? Pero, estudiante, venía acá a tirar, ¿no? A hacer escándalos, escarnio a cubanos que estaban contra el Bueno, eh, aquí vamos a hablar del contexto de la época y dónde estaba situado el estudiante de joven El Perú, sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido muchas brechas sociales. Y en ese tiempo eran más que Los campesinos, existía mucho abandonalismo, existía gabonialismo. Entonces los campesinos empezaban a empezar a suscribirse, se organizaban. Había pre, como intentos de reformas agrarias, todavía no era la verdad. Además que también... Los mineros estaban en vuelta, o sea, había muchos abusos. Los estudiantes aquí en Lima, San Marcos, católica, un gran grupo, apoyaba a este sector, a los campesinos, a los mineros. Y dentro de este grupo estaba Javier. ¿Cómo apoyaban los estudiantes? Manifestaciones, Apoyo en las huelgas de los gremios. Javier no está jugando, Javier estuvo. Javier estaba muy preocupado por los problemas del país. Entonces vemos aquí, pero qué dice? ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo lo pinta la noticia? No, porque acá tenemos dos bandos: ¿no? los comunistas y tenemos el estado. ¿Cómo lo menciona? Podría repetir el, el, el titular. El titular? por favor, rojos provocaron incidente después de una misa. O sea, se imaginan ustedes ahora en estos tiempos a los bandistas entrando acá a la misa y... No, miren, estas es un tema. ¿no? Era un escándalo lo que estaban haciendo, es un escándalo. Y me gustaría que, si no han podido ver bien, este joven que está de espaldas, él es Javier. Javier. A los 20... ¿Qué edad tenía este? 61 tenía. Creo 17, 18. 61, el país es 62, ¿no? 73 63, 19 no ¿Javier?